Hola, buenas tardes todos de Microclima, estoy aquí de San Diego, California, representando a todos los de aquí, haciendo nuestro movimiento musical. Primero me gustaría introducirme como Flaco también, soy un artista rapero urbano y la verdad siempre he pensado que he tenido el talento, los recursos para hacerlo, pero no ha dado el momento exacto para lanzarme completamente. y en este año y el siguiente va a haber varios cambios que les voy a hacer lanzar. Para empezar, les voy a decir que en como dos meses, un mes y medio, voy a lanzar un nuevo proyecto que se llama I Got This, Y es un proyecto que yo hice hace como dos meses, pero no lo terminé completamente. Realicé dos canciones y ahora quiero realizar el proyecto completo para dárselos a ustedes. Entonces, no más les quiero decir que se mantengan en el oído para escuchar los nuevos proyectos. También me gustaría decirles que... Yo no tengo una carrera en la música, pero sí he conocido varias personas en la música y me he asociado con varias de esas personas y me han enseñado bastantes cosas que realmente yo he podido lanzar y producir. No es fácil, la verdad no es fácil, he tomado clases de música y ahora de grande quiero realmente lanzarme como un artista diferente a los demás. Estoy usando un programa que se llama Elfo Studio, que es muy, muy común con la mayoría de los productores estoy usando el programa más reciente eh, 12.5 y eso es un buen programa, muy fácil de usar, de producir una música orgánica y a la vez uh, fácil de, de captar, entonces me gusta mucho igual para grabar uso eso o a veces también uso Pro Tools, entonces los dos me gustan, los dos me ayudan ahorita tengo planes de trabajar con varios artistas nuevos de SoundCloud, luego van a ver quiénes son. Uno de ellos es 3M, que es alguien que he trabajado con mucho tiempo y unos 4 o 5 años y ahora voy a continuar con este trabajo junto con él. Me encantaría trabajar con gente como Wiz Khalifa, Don Kennedy, T-Fly, locales artistas de Los Ángeles y de California. Tengo un deseo de realmente pedirle a Dios por, por toda la música y por todo el mundo. Um, ya sé que ahorita vivimos un tiempo complicado, tiempo muy difícil, pero tenemos que tener la cara en alto, tenemos que hacer lo que nos, nos encanta hacer. Entonces uh, les digo a todos mis fans que me siguen siguiendo. F1A3K0, ya sé que es un poco complicado, pero mi nombre es Flaco. También tengo un nombre productal y, y de música que se llama J Beats, que también uh, me conoce José. Rafael también por esa cuenta. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y mantengan a cara en alto porque voy a seguir haciendo música. Peace.